Bueno, yo ayer la agarré a Carla, que era mi mujer porque yo vivía con ella. Dos años tenía viviendo con ella. La fui a llevar para la casa. O sea, dice que la iba a llevar para la casa. Íbamos por todo el camino, era discutiendo, peleando. Y ella quiso, me dijo que íbamos a dejar las cosa hasta ahí. Yo le decía que era mal agradecida porque yo había dejado... A mi familia de 25 años que yo tenía con mi esposa, lo dejé por ella. Y todo lo que había hecho por ella, porque yo estuve con ella desde que ella estaba en la escuela. Uh -huh. Y bueno, le daba todo. Uh -huh. Entonces ahora como estaba trabajando y estaba en la buena, entonces me quiso echar un lado. Y cuando yo en lugar de agarrarse al puente de Válvula, agarré hacia Paz. Porque ahí era donde nosotros íbamos cuando estaba estudiando que todo empezó que que nos poníamos a, a hablar y, ella y que manejar la moto. Entonces me bajé de la moto, desenfundé el arma, le apunté de frente y ella me dijo, no lo hagas, Will. Y le di un disparo de frente, creo que más abajo del, del lado izquierdo, intercostal izquierdo, el corazón. Ella se vino desvaneciendo, yo la atajé, la arrastré hacia la orilla, y cuando la pongo acá abajo, le di otro disparo por la cabeza. Y agarré mi moto y me fui. ¿Eso va a acabar, la, eso La muerte fue a las 12 y 42 minutos porque yo vi el reloj. ¿Del día? Del mediodía. Okay. Me fui y le, le, escondí, le escondí un poquito más adentro para que... Para que un poquito, A donde la consiguieron, para que me diera tiempo de hacer lo que iba a hacer, porque ya yo tenía pensado hacer lo que hice hoy. Ah, bueno, miento, me regresé, me, me montó en la moto, me regresé otra vez y le quité el teléfono. Porque tenía la sospecha, todavía no, tan, todavía no era seguro, pero ya había tenido uno como pareja. Uh -huh. Había tenido unos cambios muy drásticos, muy, muy evidentes. ...de que me estaba haciendo una mala jugada. Pero no estaba 100% seguro. Yo le quito el teléfono, me lo llevo. Y entonces montó una foto de WhatsApp. Mío con ella. Donde nos estamos besando, donde fuimos para la playa. Y montando yo la foto, el chamo... ...se molestó. Y mandó un mensaje. Año, ¿qué, ¿Cómo vas a poner tú esa foto de, de ese diablo? ¿Quién, quién, el, ¿Quién te eh, mandó el mensaje? Chacón, Chacón. Luis Chacón, el, uh -huh. el otro muerto uh -huh. que, Dime, háblame claro y dime Por fin qué es lo que vamos a hacer porque este Para yo saber y abstenerme Ya ahí, ya me estaba con ese mensaje diciendo Todo. Muchas cosas Yo seguí siguiendo la corriente Con el teléfono de ella Y le mandé, empecé a mandarle mensajes cursi uh -huh. mi amor Papi, y el hombre respondiendo. Ahí yo tomé la decisión también Hasta de, de matar. Hasta hoy. A formación. Hasta hoy, llegué a formación. Mi condición de jefe me, me coloqué de último en la formación. Me podía abrir, pues me podía abrir un poquito. Y como quien dice, yo tenía marcado al chama. ...estaba esperando que Baudilio, el comandante, se acercara más para dispararle a los dos. Que mm -hmm. no le diera chance, pero igualito el hombre corrió. Entonces, desenfundé, le di un tiro, no sé si fue en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Y en lo que apunté a Baudilio, el comandante salió corriendo. ¿Que Baudilio estaba eh, acostándose con, con mi mujer? No. Sino que yo hablé con él y le pedí un favor como comandante le dije me voy a quitar el uniforme comandante necesito que me haga un favor que me cambie a Carla de la coordinación la mandé para el bilón donde estaba Juan en Valencia y él dijo que no que porque yo dijera que la cambiara no le iba a cambiar que, que si ella se lo pedía así entonces eso a mí me molestó con él porque, por eso que Por, eso fue, que, por eso fue que yo fui en contra de él, no por, okay. porque él estuviese también con ella. Okay. Yo le di el tiro por la cabeza al chamo, me voy contra Baudilio, pero la pistola se me hizo una malfunción. Okay. Yo no le disparé a más a nadie, no busqué darle disparos ni tiros a nadie. Yo me fui en contra de Baudilio, corriendo detrás de él, disparándole. Uh -huh. Si hay otros heridos, no fui yo. Y si me lo quieren, recortado, bueno. Okay. Y el problema está. Yo me voy para atrás de unos carros para tratar de arreglar la pistola. Y me consigo con, con un funcionario ahí escondido. ¿Cómo se llama? El funcionario se llama, es oficial jefe. Oficial jefe Anderson Slava. Yo, yo, yo, yo, yo sé que tengo la pistola con mal función. Pero le apunté porque yo quería que me matara pues. Mm. Y no, pero antes de eso, yo me apunté yo mismo, traté de accionar la, la pistola, pero no no accionó. no accionó. Después fue que yo me conseguí al policía. Y yo sabía que tenía malfunción. y le apunté para que él me disparara. Él no tiene culpa de dispararme porque yo lo hice con esa intención, de que me disparara porque yo también me quería morir. Y entonces me disparó ahí y, y me trajeron para acá, para la quinta. Eso es todo. Eso es todo.